Eh, mire, soy maestra de Educación Infantil, sí. eh, estamos preparando un proyecto sobre la Edad Media Muy bien Y resulta que es que todos los materiales que encuentro, los cuentos, los audiovisuales, todo el material eh, la verdad es que no me convence nada No, pues tenemos aquí un montón de cosas, la verdad Mira, este material creo que muy interesante, hay varios eh, recursos didácticos y materiales educativos más interesantes y, y otros casos también Pero es que, ¿sabes lo que pasa? que al final todo lo que me encuentro es igual libros escritos por hombres que cuentan historias de hombres y en los que parece que no hubo mujeres en la Edad Media, ¿no? En ese sentido, hace poco ha llegado un libro un poco más moderno y un poco más actualizado. Es un libro que promueve el reconocimiento de las mujeres, aparece, eh, promueve el protagonismo y la centralidad de las mujeres reales con historias de apoyo mutuo, de solidaridad. Eh, Aparecen diversidad de profesiones y mujeres pues, eh, biólogas, científicas, artistas, historiadoras...